¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y seguimos con Pokémon Luna Hola ¡A Lola todos! Eh, recordarles también que tengo una, un gran sorteo donde pueden conseguir el juego de Pokémon Luna o Sol gratuitamente y solamente por estar suscrito a mi canal y seguir unos sencillos pasos. Recuerden que habíamos derrotado a estos dos eh, entrenadores y ahora vamos a por esta. ¡Hola! <risa> no más se dado cuenta. Tengo que estar delante de su cara. Dice, sí. hola, oye, ¿sabes dónde se encuentran los mejores Pokémon? En mis Pokéballs. Toma. Venga. La chica Olivia te desafía. Con dos pokés. Sacas Nisel. Mmm. Qué raro. Pokémon de tipo siniestro y hielo en esta parte. Bueno. Siniestro y hielo, pues bueno, hielo, suco viene bien. Suco. Eh, joya Luz, pero venga, vamos a usar tu poder Z Que me encanta, el aplastamiento Es por cierto Aquí quita 180 Y aquí 160 Aunque tiene más ataque especial Que ataque, vamos a usar este Uy, eso chirrió Baja ataque La defensa, oh bueno, no pasa nada Si hay algo que suco tiene es defensa Suco, Suco. Aplastamiento gigalítico. Ay, ay, ay, ay, ay. La que le espera es Nissel. Toma. <risa> La verdad que es un ataque. Jodido, jodido, eh. Venga, Suco, has hecho muy bien. Acomala pues sí, vamos a meter a, a Eliwers. Bueno, jamás sabré para qué sirve letar letargo perenne. Será para evitar que le, que le duerman, pero vamos. No entiendo, tampoco puedo utilizar, por ejemplo... Yo qué sé, descanso sin que me quede dormido y así me curo siempre que me dé la gana. Por ejemplo, que es un, una de las opciones que yo veo interesantes. Pero, bueno, eso sabrá. Ya buscaré más información al, al, al respecto del letargo perenne. Perenne. Vamos a hacer demolición y chao, comala. ¿Nos vimos? Comalita de mi corazón... Bueno, eso de mejor es un poco ambiguo Quizá no me he explicado bien Sí, ahora, ahora te retractas, ¿no? En fin Bueno, ahí vemos una cosa brillando Eh... Ostras Vale, tenía que haber utilizado el repelente Pero no lo he usado, así que Voy a empezar a utilizarlo más a menudo Vamos a quitar este combate Y volvemos Venga vamos a usar repelente, que para eso los compro es aquí, creo, ¿no? aquí no lo puedo buscar, a ver, ordenar alfabéticamente PQRS repelente venga y así lo tengo que estar cortando el vídeo, mucho mejor Venga, aquí hay un objeto Pff, Una defensa especial, mira tú por dónde eh, Tú no, pero Tú puede ser que encuentres algo No Bueno, ahí hay un objeto Así que vamos a meternos por ahí Vamos a quitar esta Pokémon Tura Cogemos el polo en este también El Netta Rojo y el objeto. Nerviosfera. por aquí no hay nada más. Y por aquí tampoco me podía bajar. Ni por ahí tampoco. No sé para qué hacen el decorado de esa manera. Venga, vamos a usar otro por si acaso. Vamos a investigar esta zona de aquí. Siempre he hecho eso, pero en realidad no es necesario. A ver. Zona, zona, zona... ¿Por aquí se puede hacer algo? Sí. Aquí hay una célula de cigarde. ¿Por aquí se puede ir hacia algún lado? Bueno, parece que sí. Mira, ese es el templo en ruinas. Me pregunto qué pasaría aquí. ¿Pero puedo ir? Lago Corosol. Buf. La música épica me da algo cosa, ¿eh? Anda, tú eres el entrenador que va mucho por el centro Pokémon, ¿verdad? Pues es verdad que este lugar está en ruinas, pero sigue siendo un sitio fabuloso ¿No te parece? Aunque ahora mismo no haya nada digno de mención, no puedo evitar pensar en las posibilidades que tiene Como si hubiera algo más que no puede verse a simple vista Como si aquí pudiera ocurrir algo realmente increíble bueno, yo creo que esto lo dejamos para otro momento. Porque esos símbolos. Me suenan a símbolos de sol. No vamos a usar más repelente por el momento. Aunque como voy a volver a esta zona, yo creo que sí. Que vuelvo a utilizar repelente. Eh, no, no hay atajos de teclado ni nada. Cosas raras. Pero bueno. Repelente. Nos queda uno. Y después ya usamos los repelentes máximos. Que debería ir a comprar más, ya que estoy. A ver, por aquí no se puede hacer nada Mierda Pues lo he usado en vano En fin Seguimos por aquí Y llegamos a la ruta 17 Uf. <ríe> El Tienescul está ahí Enfrente de un Meowth Vamos a meter a Rommel Al primero Y a Rocío a la segunda Porque si pues, hay algún ataque Combate doble A ver, esto que como sería de Po Habla con tu vecino ¿Y qué hace alguien del Team School? En la comisaría ¿Me lo quieres decir? La verdad es que yo no soy muy fuerte Que digamos, pero como estoy en el Team School Conmigo no se mete ni el Tato <coughs> Vale, lo que tú digas Colega Vamos a meternos en la comisaría A ver qué pasa ¿Y un ¡Miau! <muchas> ¡Miau! ¿Solo hay miauf? ¡Miau! <muchas> vale. ¡Miau! <muchas> <muchas> solo hay. miau, miau <muchas> vale miau solo hay miau, miau Miau, miau. Una salud de cigarde. El arca de cigarde ha absorbido una misteriosa criatura. Sina está, Sina está intentando contactar contigo. Acabo de recibir una señal proveniente de tu, de tu arca cigarde. Lo que acaba de saber es un núcleo de cigarde. Los núcleos de cigarde son unas misteriosas formas de vida que, junto, con, junto a las células, pueden sintetizar el cuerpo de cigarde. Además, pueden aprender movimiento gracias al arca de cigarde, que el ejemplar resultante podrá usar en combate. No dudes en probarlo. bomboyas. Eh, Mi no entiendo A ver, entonces absorbía al del... Examinar 31 Tiene un total de 21 elementos de arca cigarde. Usar Ah Vale Vale, vale, vale Ok <coughs> Ahora entendí un poquito mejor Pero eso cuando tenga sigarde en el equipo Tú también, miau. Miau. En fin. Una comisaría de policías, no, de miau. ¿Qué chiste más malo? Por Dios. Bueno, ruta nueva. Poke nuevo. Pero vamos primero a ver qué pasa con el Team School. ¿Qué te pasa a ti? El esfuerzo y el trabajo a mí me dan igual. Por eso soy recluta en el Team School. Eso no rima para nada, señorito. Venga, tiene un poke. Salandit. Bueno. Veneno fuego. Y mi quiojada. Cuidadín, cuidadín. Eh, pero bueno. Como es veneno, gracias a Dios, Mimikyu tiene psíquico. Es una buena defensa. ¿Qué quieres que te diga? Por mucho que trabaje, que me... Ay. Por mucho que trabaje, que me esfuerce y que respete, al final acabo todo siempre yéndose al garote. Venga. Macarrilla, macarrón. Vamos a meter a la primera... A Rocío A Carla la segunda. No sé si por aquí hay algo de interés. Eh, por lo pronto, por aquí se va como para la montaña. Así que nada, por aquí no vamos a hacer nada. Y vamos a seguir con lo que hoy íbamos. Y vamos a cargarnos al Teen School. Que está dando un poco por saco. Aquí hay algo. No. No veo nada, ni arca de Cigarra, ni nada Ahí hay una de recluta Yo soy la recluta más fantástica que hay Mi Pokémon favorita siempre ha sido vine Y soy una Choni, Super Choni Venga No me sale la voz de las Chonis, eh Me desafía con dos Pokés un ratatá Ratatá Venga, Rosito El wisiwasi de las canarias Venga Y encima, como está lloviendo Esto es la ostra Aquacola Doble filo? Será hijo de perra ¿Será hijo, ¿Será hijo de Raticate? Venga, fuera. Rocío al 45. Saca Raticate. Venga, vamos a cambiar. Es siniestro. Así que esto va a dar una lucha. Venga, dale igual para adelante. Me contra mi Raticate Demolición Y para tu casa Sin sorpresa ni nada Venga Te vas calentito Por supuesto yo voy a cuidar un poquito a mis Pokés Que me tratan súper bien Vaya, he perdido Y me he caído del nido Ya no, monei. Bueno, seguimos Cambiamos de porque Al primero ponemos a Tarla Anto Aquí Y seguimos Perdón por tanto cambio Pero soy muy maniático Muy Muy Muy maniático Venga No tengo ganas de entrar ya Aquí Mira, hay un objeto No tengo ganas de entrar aquí ya Pero bueno Vamos a hacerlo Venga Me vuelvo a combate doble, eh ¿Qué pasa? ¿Quieres huir al Tinecu school o qué, en Acuado? Espera, que le lleva una pulsera seca. No me fastidies. Estás diciendo, estás haciendo el recorrido insular. Ja ja ja, gracias. Hemos venido aquí para reírnos de los, de los panales que tiran la toalla a mitad del recorrido. Y entonces, ¡bam! Apareces tú de la nada. Si es que yo me parto. Bueno. Así son ellos. Son muy happy. Combate doble. Uf. Uf. Para la portada eso, eh. Para adelante. No sé ni cómo se llaman porque nunca se sabe cómo se llaman. Tiene un Pokémon cada uno. Hunter y Drowsy. Mm. <coughs> A ver, Anto corre un poco de peligro. Vamos a hacer las cosas de esta manera. A ver. Humareda, ¿quién afecta? Buf, nada. Pirotecnia. Sí, venga. Pirotecnia a Drowsy. Espérate, llanto, luchar, pirotecnia, a Draussi. ah, luchar, poder Z, aluvión de flechas sombrías, a Haunter. que me encanta este ataque de, de Anto, ¿eh? Te he decidido de ahí. Aluvión de flechas sombrías. Dark Arrow. De Green Arrow, Dark Arrow. Venga, Hunter a la gran porra. Toma ya. Muy bien, Anto. Golpe crítico encima. está Es que me quiere mucho. <risa> Es un auto amor <ríe> eh, Carla Si corra yo contra Anto, seguro No, contra Carla Bien, bien, bien Vamos a cargarnos a ese Drowsy Para ir un puño de fuego Y con Anto Una puntada sombría Que podría haber usado cualquier cosa, la verdad Toma <coughs> Ah, claro eh, Los ataques de tipo fuego son a la mitad Porque hace mucho, está lloviendo Ahí Antor 45 Perdieron Dice, no sé si subir o bajar no encuentro a nadie a mi nivel. Que tú estás el de tuyo y yo estoy por debajo de él. En fin, puse hasta pausa porque me, me iba a poner un silencio incómodo, pero bueno. Eh, tú te pones cachas en el recorrido insular. Y yo la pifio tanto que me pongo a inventar. A invernar. Venga, vete a invernalidad tú también. Bueno. Y ahora están las puertas abiertas, me imagino. Dice... Odio a la gente que es más fuerte que yo. Pues que sepas que no te la pondremos fácil para pasar listillo. No, solamente me abrieron la puerta. ¡Oye muchacho! ¿Tú quién eres? ¿Estás seguro de querer entrar? Será mejor que te prepares bien antes de hacerlo. ¿Estás listo para mezclarte con esos impresentables del Team School? Para enfrentarte a ellos y recuperar ese pobre Pokémon seguro. ¿Estás listo para eso o no? Pues no. Eso ya para, para el siguiente capítulo porque llevamos 18. Bueno, son 30. Yo creo que sí me da tiempo. Pero vamos primero a curarnos. Aquí estamos otra vez, y he venido lo más rápido que he podido. Oye muchacho, ¿estás seguro de querer entrar? Será mejor que te prepares bien antes de hacerlo. ¿Estás listo para mezclarte con los impresentables del Team Skull para enfrentarte a ellos y recuperar a ese pobre Pokémon? ¿Seguro? ¿Estás listo para eso o no? Pues sí. Supongo que cada cual tiene sus motivos. Y la con los míos para estar aquí. Venga, voy a dejarte entrar. Si te pasa algo, ya me encargaré yo de comunicárselo a tu familia. Que agradecido, eh. Qué personaje más agradecido. Ostras. Está tope interrajeado. Tuvieron aquí los desplatún. Ni que fuera esto de Walking Dead. loro! tú. Que ha venido. Peña Yunga. Menudo morrana... Marronazo. ¿Qué hacemos? Tú no, tú no hagas ni caso, que tenemos barricada o barrera o eh, como se llame la cosa esta. Ya te digo, tío. Por aquí no hay entrada, solo tienes claro. Si tienes tanta ganas te buscas un atajo. Te buscas un atajo. Vamos a buscar el atajo. Yo te lo busco, tú tranquilo. Oh, Pokéball. ¿Para qué se podrá pasar? No. no No se puede pasar Por cierto, los... Los... Mmm, efectos de los truenos y todo eso me dan mucho cague, ¿eh? Vale, ya encontré cómo pasar porque estoy medio segato, ¿vale? Aquí hay un sitio para pasar Así que vamos por ahí Vale, ya estoy dentro ¿Y ahora qué hago? Me paso para acá ¿Eh? <risa> Pero, ¿qué me estás contando? ¿Cómo te has colado? ¿Para, para ser un petardo, te lo montas bien montado Anda, tío, ven aquí Que te dé co corte Que te vamos a zurrar hasta, hasta en el pasaporte Venga, chulanga Que era un chulango Te desafía Como quiera que se llame Con un poke Spinarak Tipo bicho Y yo mando a Zuko <ríe> Venga, Suquito Suquito, mi arma Usa joya luz Y cárgatelo, venga oh, Golpe bajo, cabrón Toma Muy bien, suco. I love you so much Nada, después ya le doy cariñito en otro momento Antes de, de retarte a un combate Me molaría regresar Y decirme a mí, a mí y yo pipiolo Para el carro animal Venga Ya no toca pelear contra el otro Seguro Tanta barricada, tanta barricada Ahora ahora que ya no la tenemos Mira qué movida Aunque no tengamos barricada estamos bien, cachas nos, va, nos vamos a vengar que dices que tú contra mí tú cacha. Será si un puto palillo. Venga hombre, me desafía con un Pokémon. Uy, yo tengo a Sugo otra vez al primero. Grimer. Ugh, Grimer es uno de los Pokémon a los que no sé con qué atacarle. ¿eh? Tengo pocos pocos, con, pocos Pokémon contra veneno. A ver. Bueno, al menos Tierra Vida bueno. bueno. ¡P'alante! ¡Yo! Pero, mmm, hijo mío. Ya se lo podía haber cargado, digo yo. Venga, Zuko, usa Joya Luz y cárgatelo. ¡Jolines! Oh, solo un poco toca pelota ¿eh? Pero no pasa nada, venga. Tú puedes, suko Grimer fuera Que me da mucha grima Tú ganas, chorbo Soy un pringao Llévate guita. Te lo has currado. Venga No tenemos barricada y somos unos lloricas Así que porfa, no nos hagas pupita Adiós los cachas ¿Qué? ¿Pero que hay pintado en el suelo? Esta gente... A ver si el Pokémon funciona. Por favor, dime que sí. ¡Ostras! Oye, tío, dime tú, ¿por qué vienes a mi parcela? La peña aquí no es lela. Aquí está oscuro y todo da como miedo. Pero curramos, aquí está oscuro y todo da como miedo, pero curramos vigilando, ojos bien abiertos. Nunca viene nadie y eso es un peñazo. Yo paso de combatir, me curro, me cruzo ya de brazo. Es pinta? <ríe> Pero eso tío, escucha mi voz y si eres un intruso no seas obtuso. No, para ser del teen school obtuso. Pero el teen school ya no lo represento. Oye lo que te cuento, te pondrá contento. Centro Pokémon, fin del trayecto. Ha llegado andando, girando y luego recto. Págame 10 Poké Dólares y, y en constante y sonante. Y te curo a tus Pokémon en un instante. Vale, colega. Lo tuyo me pega. No, colega, muchas monedas. Vale, colega, lo tuyo me pega. Venga. Ya sabía yo que esto te molaría, pues cuida de tus peques, de tu anatomía. <ríe> es que son únicos, son únicos estos señores. Tú aflojas la pasta y nosotros están contentos, tú y tu peña revitalizados al momento. <ríe> Oye, molaría que la enfermera y hoy de vez en cuando te soltara una mierdilla de esta, te partes el culo. Venga. Quedan cinco minutillos, más o menos Pero vamos a investigar aquí un poquito más el centro A ver... Ahí no, no, nota nada El espinda tampoco eh, Habrá algo por aquí que se pueda tocar Este está durmiendo ¡Ay, espinda! Hay que revisarlo todo, no quiero que te diga ¡Qué rollo eso, qué Cagobio! Bueno, esta no oscura, pero no podemos hacer al, al... al... PC. Bueno, no pasa nada. A ver qué más hay por ahí. Aquí hay una casa. No se puede entrar. Pero no hay objetos por ningún lado, ¿no? Digo yo. Bueno, estoy apretando a ah, por todos lados. Por si acaso suelta... Surge la moneda Una barricada ¿Y qué hago? Ah, mira, Jeje. así Así va la cosa Ups Ups A ver, aquí hay unos y ahí hay otros eh, Puse doble Sí <coughs> Vamos a luchar aquí ¿No? no Sí, o sea, sí puedo luchar ahí. Pero tengo que ir por el otro lado. Vale. Vamos a ir por el otro lado. Y la sorpresa. ¿Eh? En todo el Teen School soy la recluta más fuerte. No me pongas. No me gana nadie. Tú tampoco tendrás suerte. Yo soy la tía más fuerte de todo el Teen School. ¿Crees que es un mocoso me puede derrotar? ¡Venga! ¡Totorotas! <risa> ¡Vamos a por él! ¡Venga, Choni! Ahí están las dos chonijas del Teen School. Con un poke cada una. Uf, Raticate y Golbat. Jolines, Mimikyu, aprende algún ataque de tipo, de tipo Hada ya, por favor. Que hay un Pokémon tipo veneno y un Pokémon tipo siniestro mm, Hola Uf. Mimikyu ahora mismo está en peligro Así que cambiamos a Mimikyu por, por, por, por, por, por, por, por Siniestro Y veneno volador Venga Rocío, vamos a aprovechar un poco el terreno y Carla. Humareda. Es que también afectará un poco a Rocío, pero Rocío es tipo agua. Así que nada nada. bat quemado Ya lo sabía Contra Mimikyu Mierda me envenenó Bueno, al menos no fueron los dos contra mi Mimikyu Hubiera sido lo interesante Venga, Rocío Tú no te preocupes, Rocío Antídoto con Rocío, no al revés, a ver, Rocío que ataque, caona Coacola a ah, Raticate y, Ros y esta um, Carla. Es la que va a usar el antídoto... Con Rocío. Y así me voy quitando de en medio a Raticate. Aunque ahora que lo pienso me lo tengo... me, a quien me tengo que quitarle encima es a Golbat. Bueno, uno menos. Carla al 45... Carla Aquacola contra Golvar y Carla es cambiada por Anto. Aunque los ataques son de tipo veneno. Ah, no, coño. Uy. Ah, mira. ¡Coño, acerté en el cambio! <risa> ¡Chao, Golbat! ¡Nos vimos! ¡Nos vimos! Muy bien, señores. Así se hace. En todo el Tienes school soy la recluta más fuerte. ¿Y cómo, y, y cómo me ha ganado? ¿Eres tú el que tiene suerte? Yo era la tía más fuerte de todo el Tienes school Pero como me ha ganado, ya me puedo retirar. Pues nada, adiós señora. Eh, vamos a ir dejando el, el episodio por aquí, así que primero que nada vamos a coger el objeto. ¡Un caramelo raro! Está muy bien, pues nada, lo dejamos por aquí. Ya en el próximo episodio ya vamos a saltar esta barricada, vamos por la parte de allá, por donde está el, el, el camión allí de Daryl de, de The Walking Dead...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 Como habrás visto a lo largo de todo el vídeo y como ya pasó en el episodio 44, si quieres que la próxima semana suba el capítulo 46, este vídeo debe llegar a 5 likes como mínimo. Así veré que les están dando su apoyo a mi canal y me animará a pegarme entre 3 y 4 madrugones para poder editar estos capítulos antes de irme a trabajar. Solo son 5 likes, es una meta muy pequeña que seguro pueden conseguir y para lograrlo les daré un pequeño adelanto. El siguiente episodio dura más de lo normal. Vale, sé que eso no le da muchas pistas, así que daré otro adelanto El jefe del teen School, Guzmán, es un rival muy, pero que muy, muy difícil. Será el fin del Nuzlocke, denle 5 likes corriendo y la semana que viene verán el capítulo 46. Ahora sí que me despido, espero vernos la semana que viene en el siguiente capítulo. Adiós.